En este tutorial se estudiarán los conceptos básicos de la generación de hipótesis. Las hipótesis pueden surgir al jugar con los datos y luego decidir, hey, eso sí que es interesante. A partir de ahí, puede desarrollar una simple declaración, sí y entonces, que debe probarse explorando en mayor profundidad y reuniendo más datos para ver si la relación es real. Una hipótesis muy simple, si ponemos en práctica la política X, entonces la productividad de arroz crecerá. Como podemos ver en esta infografía, la intervención en Argentina de buscar colaboración del público y el apoyo del sector privado afectó positivamente la producción de arroz mientras que la otra política de usar solamente protecciones y subsidios no lo hizo. Sin comprobar los datos a través de un par de décadas, los resultados de estas dos intervenciones no podrían analizarse o visualizarse tan claramente. Este tutorial exploró cómo generar una hipótesis.